Pues pasamos a la siguiente moción del orden del día con, re, con número de registro de entrada electrónico 141 con, que le ha presentado el partido Izquierdo Unida eh, con su título de esterilización, captura y suelta de animales. Tiene la palabra la portada en este caso señora Macías para, para la lectura de esta moción. Sí, bueno, somos conscientes de la problemática para los vecinos y vecinas de nuestro municipio acerca de las poblaciones de animales sin dueños. Uno por haber sido abandonado u otros porque estos terminan reproduciéndose de forma natural, lo que hace que el número de animales sin control aumente de forma cíclica. El control que se ha hecho hasta ahora es captura, permanencia durante un periodo para una posible adopción y, si esta no se logra, el sacrificio. Creemos deseable eliminar esta última circunstancia por completo, hasta llegar al objetivo del sacrificio cero. Para ello, se podría implementar el sistema CES captura, esterilización y suelta. Este sistema no solo es de un coste similar al método que se utiliza actualmente, sino que a medio y largo plazo ha demostrado ser más eficiente en el control de estas poblaciones. Dicho método ya ha realizado en distintos municipios de nuestra comunidad, como Huelva, Utrera, Linares, San Fernando y en nuestra provincia, en Marbella y Málaga capital, con los gatos, aunque solo en algunas áreas. Por estos motivos, eh, pedimos la aprobación el pleno que se sustituya el sistema actual por el método CES. ...y que se llevan a cabo campañas a favor de la adopción de animales... ...y en contra del abandono de estos. Somos conscientes de que los animales callejeros en muchas ocasiones... ...provocan molestias, sobre todo en épocas de celo ...o cuando se forman colonias de gatos o perros en alguna zona... ...o causan problemas de salubridad... ...fundamentalmente asociados a su búsqueda de comida... ...que normalmente es entre la basura... ...o a una incorrecta forma de alimentarlos lo que deriva en la actuación de los servicios municipales que han de retirarlo, saturando los albergues municipales, teniendo que sacrificarlos, pero no se termina resolviendo el problema. Frente a las campañas de exterminio y dejar de alimentar a los animales callejeros, fundamentalmente gatos y perros, para controlar el crecimiento de esta población en las calles, el único procedimiento eficaz y respetuoso con la vida del animal es el método CES, que ya se ha aplicado en diferentes ciudades españolas con resultados demostrados fundamentalmente en la población felina. Este sistema implica atrapar a todos o a la gran mayoría de los animales callejeros, esterilizarlos y devolverlos a su territorio. A los animales devueltos se les marca de alguna forma para identificarlo como estériles. Se les provee alimento, cobijo y supervisión por quienes voluntariamente se hacen cargo de esas tareas, los cuidadores, quienes además monitorean si llega algún animal nuevo. Y siempre que sea posible se primará la adopción de dichos animales. La ventaja para el control de los animales callejeros son que disminuye el número de animales y sus crías que fluyen desde las calles a los refugios locales de animales. Se reduce el comportamiento molesto asociado frecuentemente al celo, como los maullidos, las peleas, el olor y el marcaje del territorio. También, en el caso de los gatos estériles, por ejemplo, tienden a vagar menos y son menos visibles, pero eh, siguen proporcionando un control natural de los, rode, de los rode, roedores. Eh, con la ventaja particularmente valiosa que tienen las zonas urbanas. El ahorro en los gastos de las agencias de control de animales, que normalmente se encarga de atrapar a los animales callejeros, alimentarlos y darle refugio durante un tiempo de espera obligatorio y, posteriormente, sacrificarlos. En lugar de eso, el único gasto del CES es la esterilización y vacunación de cada animal y el resto del trabajo normalmente realizado por voluntarios. El ayuntamiento con este método apoyaría y facilitaría el trabajo altruista de los ciudadanos y las ciudadanas y de las asociaciones sin ánimo de lucro que trabajan por la protección animal, puesto que se trabajaría en conjunto con ellos, además de conjuntamente con las veterinarias del municipio. Por tanto, esta es una alternativa económica y eficaz a largo plazo, que implica a voluntarios, asociaciones y al ayuntamiento, con el objetivo de reducir la multiplicación descontrolada de animales callejeros, que disminuye los conflictos vecinales y que, además, mejora la calidad de vida de los animales, al mismo tiempo que muestra una actitud más desarrollada y respetuosa en materia de protección animal. Por otra parte, está la problemática del abandono de animales. Se estima que en torno a 100.000 perros y 33.000 gatos son recogidos anualmente por la Sociedad Española Protectoras de España y de estos solo el 43% son adoptados por una nueva familia. Estos datos son preocupantes y solo hace constatar que el abandono sigue siendo un problema estructural que precisa una mayor intervención y cooperación de todos los agentes implicados para lograr disminuir esta cifra y que se pueda asegurar el bienestar de perros y gatos en nuestra sociedad. La concienciación desde el ayuntamiento a través de campañas es fundamental a la hora de educar a la ciudadanía. Algunos de los puntos de estas campañas deben ser fomentar la realización de una identificación adecuada y obligatoria del animal de compañía a través de los microchips, Llevar a cabo la esterilización para evitar la proliferación de camadas descontroladas y concienciar a las personas que quieran tener una mascota para que opten por la adopción. La presencia de los animales en la convivencia humana, con una clara tendencia al incremento y un aumento del respeto por sus vidas y también por la calidad del, de la, del animal, entendiendo desde muchas personas el valor que tienen los animales. Además de su importancia social como compañía, sus repercusiones en el medio ambiente, en la salud pública y en el entorno del municipio justifica más que de sobra que el ayuntamiento se implique y regule su control, sus condiciones y sea un órgano concienciador de los y las ciudadanas. Muy bien, muchas gracias, señor González. Sí, gracias alcalde. Pues nosotros vemos el buen fondo que tiene la moción, pero se nos plantea una serie de, de incógnitas, ¿no? Una serie de cuestiones que ...que la verdad que, que son complejas de resolver... ...y entre ellas es... los gatos, o sea, yo eh, viendo y estudiando la moción... ...vemos que el, el método, método CES... ...está quizás más bien pensado para, para los gatos... ...más que para los perros... ...y es que si, si, si utilizamos este método en el municipio de Coín ...nos cabe la duda de que si, por ejemplo, un perro o unos perros... Eh, ...son esterilizados, hay que estar encima de ellos... ...hay que controlar, controlarlo entendemos, su vacuna ...no sabemos si ese perro que son, que están asilvestrados... ...y que la legislación civil lo establece como cosa de nadie... ...hay que, el Ayuntamiento es el que se hace cargo, es decir... ...tiene que vacunarlo o los voluntarios lo vacunan... ...se lleva una cartilla de esos animales... ...¿quién es el responsable si hay un accidente? Si, si, si esos perros muerden a alguien... Pues claro, estamos hablando de enfermedades, entre comillas, peligrosas, porque la rabia se puede transmitir por estos animales. Son mamíferos y... Entonces, no, nos supone eso una, una incertidumbre que, que los responsables somos nosotros. Es decir, si aprobamos esta moción, hay que tener en cuenta de que si un perro es eh, descontrolado, no se, no se le vacuna, y hemos optado por este método, ¿quién, van a ser, ¿quién va a ser el responsable? Los voluntarios que... Los controlan el ayuntamiento. Es decir, vemos un buen fondo en la moción, queremos apoyarla, pero tenemos una serie de, de problemáticas que… Porque, claro, cuando se trata de un animal que tiene dueño, pues el responsable es el dueño. Cuando se trata de un animal totalmente silvestrado, quien responde en caso de accidente de tráfico es el consorcio. Es decir, respondemos todos. Pero en este caso, si se opta por este método y ya se sabe que el ayuntamiento ha, ha, ha esterilizado un animal… ...y se produce un accidente... ...o muerde a alguien, ¿quién es el responsable? Luego, una problemática que, que hay que tener en cuenta. Sí, señor Alpir. Sí, a ver... Eh, ...yo también me he informado un poco de ese tema... ...yo creo que cada animal... Hay, ...tiene un trato, cada raza tiene un trato diferente. ¿eh? Eh, para los gatos sí... ...porque es que si solamente... decimos decimos de, de, de que les esterilizamos... ...a los animales que hacemos con los caballos, también hacemos lo mismo... ...entonces que yo lo que quiero decir que, que para los gatos, digamos... Eh, obviamente, yo, ...yo le voy a aprobar esta moción a favor, ¿eh? porque no, la veo, la veo... ...ya se está haciendo, digamos, pero sobre todo se está haciendo... ...desde, desde una iniciativa privada, ¿eh? digamos, el tema de la esterilización... ...que luego le cortan un trocito de la oreja para que, para que se sepa que son esterilizados... ¿eh? Uh, vamos, yo no le apruebo esto y mi hija me mata ¿no? con, con lo cual uh, para digamos, el, el tema de los, obviamente y estoy de acuerdo con, con, con Salvador de que el tema de los perros es, hay que darle otro tratamiento, diferente para los perros esto no vale, digamos, no vale la esterilización uh, y, y, y, la, y la suelta ¿no? pero porque, bueno, pero hay organizaciones, digamos, y, y yo eh, digamos, me, me he visto involucrado con algunas de ellas y yo me quedé sorprendido, digamos, de, de la cantidad de peticiones de perros de aquí del sur de España que tienen el norte de Europa. Es decir, hay asociaciones que, yo es que no me lo creía, digamos, la cantidad de perros que, digamos, su, suelen ser organizaciones privadas que cogen a, a perros abandonados y los mandan a Inglaterra, a Francia, a y son aso asociaciones sin ánimo de lucro y yo la verdad es que cuando, cuando vi esto digamos yo me quedé sorprendido porque yo me siempre he preguntado pero ahí también tiene que haber animales porque los traen porque se los quieren llevar o, o, o les consiguen esos hogares en, eh, en los pa países nórdicos con los costes y, con los costes que esto implica y, y, y, y se ve asociado Uh, con lo cual, la, digamos, la adoptación del método CES para los gatos, obviamente que sí, y en la moción en general, pues yo también se la, voto, la votaría, a favor. Sí, señor Rojas. Gracias. Bueno, pues nosotros, ya tal como se ha manifestado por el resto de portavoces, entendemos que es una idea buena en relación a, lo, a, la, a las colonias de, de gatos porque, bueno, además de controlar esa, esas camadas de animales, bueno, pues al no tener la necesidad de aparearse, se evita también, por ejemplo, esas peleas y ruidos nocturnos o los desagradables eh, eh, marcados con, con orina. Sí que es verdad que en, con otras especies, pues eh, eso es completamente distinto, por ejemplo, los perros o las palomas, que después trataremos también de, la, de las palomas, pero en relación a los gatos sí que entendemos que puede ser una, una buena técnica. Es más, eh, por nuestra parte entendemos que debería darse un paso más en el sentido de que eh, todos somos conscientes del problema que se produce, además de por estos animales callejeros, también eh, por parte de la población eh, echando comida a estos animales en cualquier parte del municipio, que al final nos encontramos con plazas, con calles, que la verdad con un Estado que, que deja mucho que desear. En otros municipios se han establecido puntos de alimentación oficiales y también se han expedido carnet de, de alimentadores oficiales. Entendemos que esta sería una manera de controlar eh, la alimentación y de controlar también a estas camadas de, de, de animales, por una parte favoreciendo, permitiendo a esas personas que quieren hacer esa labor, pero de manera controlada, y de una manera también sostenible y que no, que no perjudica al resto de la, de la ciudadanía. Muy bien, señor Lucena, tiene la palabra. Buenas tardes, gracias señor alcalde. Para empezar, eh, el tema de captura, esterilización y suelta no viene recogida en la ley de 11 barra 2003 de 24 de noviembre de Ley de Protección de Animales. En su capítulo sexto, en el artículo 27... Hace mención sobre animales abandonados y perdidos, y en su punto 3 dice «corresponderá a los ayuntamientos la recogida y transporte de animales abandonados y perdidos, debiéndose hacer cargo de ellos por un plazo mínimo de 10 días hasta que sean cedidos o, en el último caso, sacrificados. En el momento que se captura ese animal, el titular es el ayuntamiento. Si se realiza una esterilización y se vuelve a soltar ese animal, el titular es el ayuntamiento». Si ese animal provoca algún daño o algún perjuicio o implica algún problema de zoonosis, el titular es el ayuntamiento. Hablando, por ejemplo, hemos tenido un problema hace escasos meses en la Plaza de la Hispanidad, con el problema de unos gatos, hubo un brote de pulgas, tuvimos que actuar por parte tanto de Paraíso para retirar a los animales que había allí y, en segundo lugar, a través de la empresa Asticimé para erradicar las pulgas de la Plaza de la plaza de la Hispanidad. Sí, está muy bien, hablamos. En Cártama abrieron una colonia donde se alimentan a los animales. Eh, los vecinos alrededor están que trinan. Porque los animales hacen sus deposiciones, sus orines, en las casas alrededor. Lo que dicen, muy bien, apoyamos esto, pero no en mi barrio, yo voy a al otro lado. Empiezan ahí unas guerras internas, eh, problemas entre los vecinos. Eh, es complicado este tema después tenemos, estamos hablando de gatos y perros el actual contrato también actúa sobre el ganado equino el caprino, el ovino y el vacuno ¿qué hacemos con ellos? vemos afortunadamente ahora no, pero en los años malos de la crisis mucha gente abandonaban caballos ponis, burras y mulas también las adoptamos y es que es un tema mucho más amplio. Por supuesto, el punto dos, llevar a campa campaña a favor de la adopción de animales en contra del abandono, por supuesto. La Asociación Canina de Coim ha hecho hace poco un expo muy llamativo y muy bien realizado a favor de la adopción y el no abandono de animales. Es que mmm, estamos diciendo es mmm, es una buena idea, sí, una buena idea, pero también tenemos que ver los pros y los en contra que, que conlleva. ...un animal alimentado, en este caso los felinos, los gatos... ...en el momento que, como suele decir, tiene la llena llena la panza... ...pocos ratones caza ...y después viene el segundo problema... ...esa sobra de alimento... ...lo que provocamos es al revés... ...un aumento de ratas y sobre todo el tema de placas de, placa de cucarachas... Eh, ...es que es un tema muy delicado... ...digamos públicamente está muy bien... ...que sí, que vamos a fomentar eso pero nosotros tenemos que ver también el bien en general y el de la ciudadanía y no provocar más problemas de los que hay actualmente. Sigo en mi segunda estribución. Gracias. Muchas gracias, señor Lucena. Señora Macías. Sí, eh, que Es cierto que en la mayoría de los municipios las medidas que se implantan eh, siguiendo el objetivo eh, son para los gatos, puesto que representan la mayoría de los animales callejeros, después los perros. Normalmente no nos encontramos cabras y caballos callejeros, Tampoco creo que suponga ningún problema. ¿Y quién se encarga? Pues los voluntarios en principio. Lo que no entiendo es lo de la responsabilidad, porque los perros que puedan transmitir enfermedades o que puedan morder los hay. Pero eso no cambia con el hecho de que se puedan esterilizar para evitar su multiplicación en los casos que se pueda. No hay que buscar responsabilidad si ese perro esterilizado, que ya nos hemos quitado algún problema, la reproducción incontrolada, el comportamiento asociado a la agresividad sexual, que es biología, pues tiene un comportamiento asociado a lo normal de un perro. Se lleva, esto se lleva a cabo en muchos municipios sin ningún problema y esto no es algo que hayamos inventado nosotros, está implantado en muchos sitios y funciona. Y el no sacrificar a esos animales, creemos que justifica de sobra el asumir responsabilidades, según nosotros, entendemos, según nosotros entendemos el trato que hay que tener con los animales. Es más, si se esterilizan en la misma intervención, esos perros se pueden vacunar. De todas formas, a la hora de elaborar el programa EECES sería para contar con asociaciones que trabajen por la protección animal y con voluntarios que serían los encargados de vigilar, de controlar. Eh, hace ya años la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Mundial por la Protección Animal informaban que la única forma de frenar la, super, la sobrepoblación de animales callejeros era esterilizar, educar a la sociedad sobre la tenencia responsable y mantener identificados los animales. Ya hay, muchas, como he dicho, muchas ciudades españolas que han entendido la importancia del cuidado, del respeto y la calidad con la que se deben tratar a los animales. Y aunque aún nos queda mucho por andar y trabajar para llegar al nivel de países mucho más desarrollados en este aspecto como Holanda, que es reconocido como el primer país sin perros abandonados en este caso. Está claro que el primer paso es concienciarnos nosotros mismos para poder poner medios y voluntades del ayuntamiento para solucionar este problema. Y, posteriormente, tras dar ejemplo nosotros mismos, con nuestras medidas, hacer un ejercicio de concienciación y educación a la ciudadanía. Por nuestra parte, queremos que esta moción salga eh, adelante. El punto primero eh, se dejaría, y si tiene que ser solo con los gatos en principio, porque es lo más fácil de realizar, pues sería solo con los gatos y ya después valorar si sería posible o cómo se haría con los perros. Pero pedimos que, bueno, que esto es un, un modelo que se lleva haciendo en muchos municipios, que es por la mejora del trato hacia los animales y que nos gustaría que, que saliese adelante. Muy bien, muchas gracias. Señor Pirs, tiene la palabra. Bueno, eh, yo le agradezco a… A Irene y a Izquierda Unida que, que modifiquen ese punto, porque efectivamente, y ahí yo le doy la razón a, a Antonio y a los otros intervinientes, que es un tema más complejo, porque, digamos, si incluimos todo en un bote, palomas, perros, gatos, pues es una parte mucho más compleja. Pero para también en respuesta eh, en respuesta al, al portavoz del, del, del, del, del equipo de gobierno, sí, efectivamente, bueno, ahí pueden haber… Pueden haber eh, inconvenientes, problemas, pero oiga, la alternativa es cazarlos y matarlos. ¿Eh? Ahora mismo mmm, ya hay, digamos, gatos sin ningún control y realmente, eh, según tengo yo entendido, la caza para realmente la caza de esos, de esos, de esos, de esos gatos, actualmente para, para su eliminación y su y, y su sacrificio, una política activa en esa caza yo creo que Coín no tiene. ...no COIN no tiene... Porque ...según tengo yo entendido, no hay... ...bueno, ahora me dice que sí... ...pero bueno, yo no soy consciente de ella... ...pero no obstante, digamos, la esterilización... ...de estos animales... ...obviamente... Eh, debería, el es, es, ...debería... ...el resultado de eso... ...es que el día de mañana... ...al estar esterilizados, habrá menos gatos... ...¿no?... ...callejero, por eso se esterilizan... ...si, si solamente los cogemos... ...y sacrificamos a unos cuantos... Uh, la reproducción de los, que, de los demás, pues eh, se queda igual. Con lo cual, yo creo que la iniciativa de la esterilización, que ya se está haciendo, yo creo que es una buena alternativa, sobre todo porque en este momento habría que esterilizar más, pero en cuanto más pase el tiempo, en cuanto más tiempo se aplique, pues cada vez tendremos menos, menos problemas con, con ese, porque la, alter, la alternativa es peor. Con lo cual, mi total apoyo a esta moción. Sí, señor González, tiene la palabra. Bueno, a, me sumo a ese agradecimiento al cambio de la, de la moción de Izquierda Unida, porque ahora ya sí queda bastante clara, la queríamos apoyar. Eh, nos sumamos también a esa, a esa problemática, que es las personas que depositan esa, ese alimento a los gatos, mayormente en, en lo que es la calle que tendremos que darle una solución o estudiar cómo lo vamos a hacer, porque es verdad que algunas plazas de, de, de nuestro pueblo se ven muy afeadas por ese alimento que después, cuando llueve, se desperdiga por todo el sitio y es una imagen regular. Pero bueno, centrándonos en la moción, agradecemos el cambio y la vamos a apoyar sin duda. Sí, señor Rojas. Nosotros simplemente, igual que ha manifestado el portavoz del PA, eh, vamos a votar a favor inicialmente en relación con, lo, con, lo, con los gatos. Y sí que es verdad que habrá que ponerse también en contacto porque esto habrá que trabajarlo con algún tipo de asociación que es la que también lleva a cabo este sistema. Y por otra parte, insistir, como hicimos antes, en el problema ese de la alimentación de los animales callejeros, porque es verdad que es un problema que sufren muchos vecinos. Ya no solo hablamos de, de la imagen que da ese, esos alimentos por el suelo y tal sino que incluso es tema de, de seguridad. Precisamente se hablaba de la Plaza de la Hispanidad, hace un mes más o menos iba a recoger mi coche y eh, una de las personas que se dedica a hacerle comida a los animales, como sabe que los vecinos se quejan, pues la echa debajo de los coches. Y uno de ellos iba a salir y no lo vio y estuvo a punto de atropellarlo. Es decir, estamos es una situación que, que verdaderamente necesita de una respuesta por parte de este, de, por parte del equipo de gobierno y, por tanto, yo pido que, que, se, que se estudie y que se le dé una solución. Bueno, tiene la palabra el señor Lucena. Gracias de nuevo. Eh, dar alimento a animales abandonados, perdidos, en este caso callejeros, está totalmente prohibido. Está en la ordenanza totalmente prohibido. A una persona que le dé de alimento al animal en la calle, si lo visualiza o lo observa la policía local, es, digamos, multa. Eso está muy claro. Eso está bien recogido en la ordenanza. Eh, comentando un poco la captura de que no sabe cómo se hace. La... Nosotros, cuando recibimos una queja vecinal, sea por gato, sea por un aviso del centro de salud porque un perro ha mordido a un ciudadano, llamamos a la empresa concesionaria de este servicio, que en este caso es Paraíso, ellos vienen, hacen la captura, si va a través de, de gato, a través de una serie de trampas, se las lleva a su dependencia y allí se pone a disposición de adopción durante un periodo mínimo a 10 días. Ellos no lo llevan a 10 días, siempre es mucho más tiempo. Pero no solo con gatos, perro, cabra, eh, caballo, pony, etcétera... ¿Es de risa? Pues es que es, que es así. Una cosa así. Después, en cuanto. Eh, también se ha modificado eh, para el bienestar de los animales eh, la dependencia de la policía local, las perreras municipales, se han reformado y se han puesto de acuerdo a, a la ley de protección de animal. Y después, en cuanto a los gatos, es que en Coín tenemos somos también muy particulares. La esterilización de los animales está muy bien si son poblaciones cerradas. No acaban siendo poblaciones cerradas, ¿por qué? No hemos encontrado ya… Muchas veces que el servicio concesionario de recogida domiciliaria de basura, cuando van a recoger la basura por las noches, se encuentran camadas de animales en los contenedores. Ellos lo sacan y al día siguiente llamamos a Paraíso para que se lo lleven a su dependencia para la posterior adopción. Eso está muy bien, pero que después que cogemos y creamos esas colonias y la gente lo ve y al final lo que acaba es llevando los animales a ese sitio para que el ayuntamiento se haga cargo de esos animales… Es que después, se, digamos, se hace un efecto llamada. Por tanto, en cuanto al segundo punto, por supuesto, pero el primer punto, el sistema, el sistema de captura, esterilización y suelta, no lo vemos. Hay gen, pueblos que se ha dado una experiencia muy buena y hay pueblos y ciudades donde se ha dado una experiencia muy mala y muchas quejas vecinales. Por tanto, el voto del Partido Popular va a ser en contra. Muy bien, muchas gracias, señor Lucena. Señora Macías. Sí, que, no, bueno, que es una pena. Nosotros no vamos a cambiar nada de, de la moción, nos vamos a quitar el primer punto. A la larga pensamos que es rentable porque limita eh, a largo plazo la proliferación de animales eh, callejeros. Nosotros pensamos que el sistema C es aplicable a cualquier animal callejero, que son sobre todo perros y gatos, no son otros. Pero para nosotros empezar con los gatos, pues la verdad es que sería un buen inicio para probar su funcionamiento. Y a la larga, con actitud, con intención y estudiando las posibilidades, se podría extender a otros animales. Sin nada más, gracias a los partidos que apoyan la moción, una pena que no se entienda el, tra el trasfondo de la moción. Sabemos que es difícil, sabemos que hay que estudiar el cómo hacerlo, que hay que darle mis vueltas. Pero el objetivo es llegar a un modelo donde no se sacrifiquen a los animales. Puesto que eh, en otros pueblos ya se hace, nos hubiera gustado que se hubieran quedado con esos pueblos con que tienen unos buenos resultados y hubieran luchado por este sistema CES. Gracias. Muy, muchas gracias. Pues pasamos directamente a la votación. ¿Voto a favor? Sí, sí, efectivamente. Quiero aclarar porque, aunque el Partido Popular, el equipo de Gobierno, ha comentado que va a votar en contra, es verdad que se había comentado que a lo mejor en el primer punto se cambiaba algo, pero creo que ha dicho la portavoz de la, de la moción que no va a cambiar nada. Bueno, es que lo había explicado en la parte dispositiva que… Es poner exclusivamente a los gatos, no, Nuestra, nuestro voto es que se empiece por los gatos y si se ve que es posible, que se estudie y demás, que se pueda extender a otros animales, porque para qué lo vamos a cerrar en los gatos, que, debe, que se ve que no es posible, pues ya está. Bueno, sí, da igual. Perdón, señora Macías, pero es que no lo hemos entendido. Si lo puede explicar de nuevo, ¿cómo quedaría el punto número uno de la moción? Eh, a ver, que se implante el método CES empezando por los gatos callejeros y que a posteriori se estudie la posibilidad de extenderlo al resto de animales. Pues con esa modificación pasamos a la votación. Votos a favor. Partido Socialista, Izquierda Unida, eh, Partido Andalucista y UPD. Atenciones, no hay. Y votos en contra, el Partido Popular.